de Las personas y las estrategias para afrontarlos tienen que ser también conjuntas. Por ello, trabajan eh, para reforzar las redes de participación ya existentes, favorecer el sentido de pertenencia al barrio y crear un ambiente que genere actitudes positivas sobre la, la diversidad de la vecindad. Presenta Silvia Coniequi eh, que mi, en 2004 empezó su labor voluntaria en Granada Coge, fue presidenta de la asociación durante dos años y asume la coordinación de la misma desde 2010. También fue presidenta de la Federación Andalucía Coge durante cuatro años. Muchas gracias. Muchas gracias. Se me escucha bien porque estoy con un trancazo importante. Entonces, voy, a, voy a intentar no sin voz a la mitad. Bueno, ante todo muchísimas gracias por la invitación, nosotros somos una iniciativa un poco un poco distinta, pero bueno, me alegro también que, que se incluya eh, una iniciativa que lo que busca también es la revalorización de los barrios y de que no trata sobre todo de llevar cosas a los barrios, sino de potenciar aquello que existe en los barrios y ver de qué manera también podemos atraer al resto de la ciudad a los barrios y que no siempre se tenga que hacer ese, ese camino unilateral desde los barrios hacia, hacia el centro. ¿no? Eh, bueno, Granada Coge, eh, muchos de vosotros sabréis, es una asociación que trabaja desde hace 30 años con población inmigrante. ¿no? Nació, nació para ayudar a las personas que empezaban a aparecer por, la, por las calles de, de Granada y poco a poco se fue estructurando en una organización que, que atendiera y que sobre todo hiciera incidencia para cambiar las condiciones jurídicas, eh, políticas, etcétera que afectaban a la, a la población inmigrante eh, Hace unos años, ya desde el 2008-2009 cuando aparece la crisis económica en granada Coge nos empezamos a cuestionar nuestro propio trabajo decimos, eh, empiezan a existir una serie de problemas que <risa> equiparan ...la problemática de la población inmigrante con la problemática de la, de la población autóctona... ¿No? ...entonces la, la, cada vez nos vemos más en la situación de que no existen recursos a los cuales derivar a las personas... ...pero que es que esos recursos no están ni para la población inmigrante ni para la población autóctona... ...entonces empezamos a pensar que tenemos que idear alguna fórmula para trabajar con el conjunto de la población... Seguimos pensando que bueno, la población inmigrante tiene una serie de dificultades añadidas. La falta de redes familiares, las redes sociales mucho menos sólidas y además bueno, que muchas veces su documentación está, va de la mano con tener un empleo. ¿no? Con la pérdida de empleo se pierde muchísimo más que en la población autóctona. No obstante, vemos que es necesario, es urgente que empecemos a trabajar con el común de la ciudadanía uno por justicia y dos por cohesión social. No podíamos solamente trabajar en búsqueda de recursos para una parte de la población, cuando esto además podría llevar entonces a bueno, una serie de, de, de actitudes en contra de, de ese colectivo en concreto. ¿no? Y entonces bueno buscamos a, a trabajar con el conjunto de la ciudadanía y nos abrimos hacia el ámbito comunitario, ¿no? Entonces, la atención individual que ya veníamos haciendo, atención individual, grupal, la queremos combinar con lo comunitario. Y entonces, bueno, lo primero que se nos ocurre es ver qué iniciativas existen ya eh, dentro de la ciudadanía para hacer frente a la, a la situación de crisis. Y empezamos a ver iniciativas muy interesantes, y además iniciativas donde además la población inmigrante tiene unas estrategias que nosotros todavía no tenemos muy desarrolladas. ¿no? Entonces empezamos a ver que existen una serie de bancos de tiempo y fortalecer con una red de bancos de tiempo, huertos urbanos, eh, proyectos de compartir pisos, de compartir ideas para hacer cooperativas o para hacer asociaciones de consumidores, etc. La idea era buscar cómo la ciudadanía podía hacer frente entre todos, una situación de crisis. Y esto veíamos que equiparaba a la población autóctona y a la población inmigrante. Ahí veíamos que no había ninguna distinción de dónde venía una persona u otra, así lo que se buscaba hacer es estrategias comunes contra una situación de dificultades. ¿no? Entonces, eh, esto nos lleva a un necesario cambio de enfoque. Un necesario cambio de enfoque ya no queríamos hablar de personas autóctonas y personas inmigrantes sino simplemente de vecinos y vecinas de los barrios todos venimos de algún sitio y entre todos tendremos que convivir y construir ciudadanía conjuntamente ¿no? por eso nosotros no hablamos mucho de integración ¿no? la integración parece ser algo que bueno, un grupo de personas tiene que integrarse en una sociedad que supuestamente es homogénea cuando todos estamos en movimiento ¿no? y entonces lo que tenemos que hacer es Buscar cómo entre todos construimos una ciudadanía completa. Entonces, bueno, decíamos, ya no queremos resaltar tanto la, las diferencias, sino marcar sobre todo qué es lo que nos une. Entonces, nosotros, bueno, pues estamos muy acostumbrados a hacer la fiesta de la interculturalidad, ¿no? Y a mí el folclore me encanta y me encanta comer comidas de diferentes sitios, etcétera, pero de pronto decíamos, ¿y qué tal si nos vamos a la fiesta de barrio? Y en la fiesta de barrio, pues metemos una tapa de Honduras o una tapa de, de, de Senegal y empezamos a lanzar el mensaje de que todos somos vecinos y vecinas y no simplemente resaltar lo, lo, las diferencias que tenemos. También otra cosa, bueno, muy brevemente cuando, cuando hablábamos de las estrategias de ayuda mutua también, bueno, nosotros mismos veíamos que hay una un límite que hay que ponerle a eso. Está muy bien que la ciudadanía intente hacer frente de forma conjunta a una serie de, de, de dificultades, pero no podemos dejar de lado a las administraciones, de meterse a las administraciones que al final son los responsables últimos del de bienestar de todas las personas que convivimos. ¿no? Entonces, bueno, pues tuvimos también un proyecto común con el Colegio de Trabajadores Sociales, precisamente con una serie de propuestas para las distintas administraciones. De gestionar lo comunitario en de, pos de, de, de toda la ciudadanía. ¿no? no queremos una ciudadanía que se autogestione cuando hay administraciones que son responsables de ello. ¿no? Entonces, nuestro objetivo en general es fomentar la cohesión social con una ciudadanía participativa. ¿no? Entonces, ponemos el centro de toda nuestra intervención en los hombres y mujeres que residen en Granada, en Andalucía entonces bueno una serie de, de objetivos por ejemplo, reforzar las redes que ya existen <ríe> reforzar sinergias o sea, posibilitar sinergias a través también de facilitar herramientas cuando muchas veces hace falta ahora mismo el asociacionismo está bastante débil en muchos casos las asociaciones de mujeres eh, se han debilitado mucho algunas sobreviven a duras penas las asociaciones de vecinos pues siguen sí, las mismas personas de hace 30 años, etc. Entonces, bueno, facilitar una serie de, de herramientas, pero al mismo tiempo, pues, intentar eh, impulsar también nue nuevas iniciativas. Pero nosotros no creamos iniciativas nuevas, sino que intentamos tomar lo que ya existe, todo el potencial de la vecindad, de las asociaciones, del comercio local, y a partir de ahí intentar empujar um, um, lo que ya existe, ¿no? y bueno, eh, generar percepciones positivas hacia la diversidad en el barrio pues nosotros somos una entidad que trabajamos la, la diversidad cultural y también muy importante reivindicar el acceso a los espacios y a los recursos públicos ¿no? que nos pareció un, un tema fundamental si vamos a trabajar en los barrios entonces trabajamos fundamentalmente con dos, en dos barrios uno es Cacería de Montijo, que es uno de los barrios del Distrito Norte y el otro es el Jairín. Como veréis, son dos barrios absolutamente distintos y por eso nosotros en lugar de tomar un modelo empezamos a ir como con mucha inocencia por los barrios y a ver qué es lo que los barrios nos, nos, nos, nos permitían hacer ahí. ¿no? Entonces, por ejemplo, en Cacería Montijo tenemos menos de 4.000 personas empadronadas son estas casitas que hay aquí enfrente, que no conozca, y bueno, a, eh, elegimos ese barrio también porque ya muchos de los del trabajo que hacíamos con los menores eran menores que residían o que hacían su vida en Cacería de Montijo, porque muchos chavales del Distrito Norte van a Cacería del Montijo a, a hacer su, su vida social, digamos, ¿no? Entonces, bueno, nos parecía una buena entrada también a través de los chavales y de sus familias. Y entonces, bueno, hicimos iniciativas del pequeño comercio local que había en Cacería de Montijo y empezar a buscar de qué manera fomentarlo con la ayuda de los chavales, por ejemplo, ¿no? O los carnavales del barrio que estaban muy venidos abajo, pues empezar a, a, a potenciarlo a la asociación de vecinos, a los colegios, a las asociaciones de jóvenes, intentar ayudar a que esto que ya existe no se pierda, ¿no?, porque, bueno, era un poco la angustia de la gente, entonces, simplemente, bueno, el día de Andalucía, que es un día que da muchísima, bueno, que tiene ya la diversidad de por sí, entonces, pues las la, la personas, las mujeres de toda la vida del barrio, con las nuevas vecinas, se pusieron a hacer roscos, se pusieron a intercambiar recetas, etc., entonces es como muy del día a día, muy, muy de pequeño, ¿no?, o bueno, eh, es, pues, contra el racismo, contra la violencia machista pero siempre poniendo en el centro a los vecinos y vecinas que se pueden visibilizar, que se reconocen en un barrio tan pequeño es muy fácil trabajar así o hacer un, una ruptura del ayuno durante tres años consecutivos coincidió pues que la fiesta del barrio era en el pleno ramadán bueno, pues hacer una ruptura del ayuno aunque sea para que también ellos estén en, el, en, el, en las fiestas, ¿no? y la reivindicación de espacios públicos, por ejemplo, con, con un verano en la plaza. Es ahí una estrategia totalmente distinta. Dices, son mil personas eh, empadronadas y dices, ¿cómo llegas a toda esta gente? Tiene que ser de una forma totalmente distinta, ¿no? Entonces, pues a través de una radio comunitaria, un pequeño programa de radio comunitaria, que en fin, ahí está, en fin. <risa> lo que pasa es que la radio comunitaria, la radioactividad se está viniendo abajo de por sí por falta de, de, de, de gente capaz de hacer un programa de radio y mantenerlo una, una revista de apoyo al comercio local y el apoyo al comercio local sí que nos ha servido como de pegamento los pequeños comercios son donde se hace la vida social en los barrios hay extranjeros, hay autóctonos hay gente de toda la vida del barrio que están en esos comercios y ahí es donde se socializa fundamentalmente y necesita un impulso ¿no? entonces es ver un poco cómo nuestra intervención no es únicamente a favor de la población inmigrante sino a favor de la ciudadanía en general y cómo aquí se beneficia a todo el mundo ¿no? ¿qué hacemos? pues en la revista incluimos una sección de esos rumores, de ruptura de prejuicios contra la población extranjera o se meten, bueno otro modelo de ciudad, ahí hay una sección de pasa habitable que habla sobre esa otra ciudad que queremos más para los peatones, más con los espacios públicos para los vecinos y vecinas, pero también por ejemplo las recetas del barrio. En El Pedín todo el mundo viene de fuera, ya sea de Alhama, ya sea del Padul o ya sea de Senegal. Entonces, bueno, vamos a compartir eso que nos une, ¿no?, que es, bueno, pues esa pequeña nostalgia de la receta de, de, de, del sitio del, del cual procedemos, ¿no? También la, la cultura en la plaza, que era en los veranos, utilizar utiliza los espacios públicos. O este año que hicimos un, un evento bastante grande que se llamó Jairín Haciendo Barrio, que aún no, pues, a cerca de 40 comercios, unas 80 asociaciones, varios artistas callejeros que vinieron y un día cerramos la avenida Don Bosco, quitamos los coches y utilizamos ese espacio público. Ya además le pedimos a, a asociaciones de fuera de la ciudad que fueran y llevasen todo eso al salir, Y que el público se moviese para el salir, para que no tuviese que ser siempre. ¿Sí? Entonces, bueno, como veis, estrategias muy muy distintas para trabajar y al final es fomentar lo que ya se está haciendo en el barrio, no llevar nada que suponga un gran. Eh, proyecto económico por, también para demostrar que se pueden hacer muchas cosas simplemente con una dinamización con una facilitación de aquello que ya existe porque en los barrios están haciendo muchas cosas Sí, sí son muy, muy bien Además, yo creo que, la, que tu conferencia ha sido bastante inspiradora. Bueno, ya era la última, la de Silvia. No sé si tenéis alguna pregunta. Sí. Sí, Le quería preguntar, ¿desde hace cuántos años estáis trabajando en el de Montijo? Y si Granada Coge, ¿está coordinada o forma parte del proceso comunitario que se está desarrollando en el CINALOCE? En el ICI, sí. No, en el de Montijo llevamos como cuatro años. Llevamos antes un poco con el trabajo de los chavales, pero como, como intervención comunitaria unos cuatro años y sí, formamos, bueno, es que hay un gran proyecto que es el proyecto ISI, financiado por la Caixa, que llevan a querando. y es un proyecto eso de poner en común a las asociaciones y a las administraciones y nosotros sí consideramos que, bueno, aunque solo estemos en una parte del barrio, que, que no podíamos ser ajenos a eso. Sí, ya si ya hay una influencia de la escuela de alumnos, de la escuela de no solo pertenece a la escuela de educación, son cuatro escuelas que hay de tener un nivel académico muy importante, desde la 6, que después de la 6 en el hospital nórdico, tenemos cuatro escuelas que están bastante maltratadas tratadas, y si ahí hay una, ya sabe qué influencia tiene, bueno, nosotros. <ríe> Nosotros eh, nos cuesta a veces que Luna participe en, en actividades, hay, hay, hay, una, hay un centro educativo, es una cooperativa, Santa Cristina, que es el más activo, el que más apoya las iniciativas, hay otro cole público que también le cuesta un poquito, pero por ejemplo, en los últimos dos años hemos hecho como una feria de muestras, de qué se hace en el barrio, y entonces todos muestran un poco pues las actividades que tienen y tal, y Luna sí ha venido participando en eso pero lo que le ocurre a Luna es que también muchos de los padres bueno, o de las familias que están ahí no viven en el barrio ¿no? entonces por eso cuesta un poquito más, pero a mí me parece una iniciativa muy interesante, un enfoque muy bueno el que tiene el que tiene Luna y por eso también bueno, vamos a traerlo un poquito más <risa>